Todo, todo fin de un ciclo supone también una alteración en la rutina, supone desde ya un cambio. Y el cambio, a pesar de que puede traer aparejadas cosas muy buenas, siempre nos genera mucha incertidumbre. Claro. Eso, es, eso es un Y hecho, depende ¿verdad? de cómo reacciona cada uno. Algunos genera genera miedo, otros claro. mucha expectativa. Algunos, Algunos otros ven como una oportunidad. Cambios. claro uh -huh. Hay quienes evitan los cambios claro. y dicen, no, no, yo, déjame a mí que así, así estoy bien o no estoy tan mal. Vamos a recibir a, a un invitado a quien tuvimos hace poquito, que es Gerardo Silbert, él es coach, se dedica al, al coaching. Vamos a repasar qué es ese, ese término <ríe> ese y cómo se aplica. Buen día. ¿Cómo Gerardo Buen, día, ¿cómo está, Gerardo? Buen día, muy, muy contento de estar nuevamente acá. Y podría elegir, puedo estar contento, podría estar triste llorando y no con esta idea de que se van, digo, me sorprendió. Este, elijo estar contento porque ustedes frente al cambio pueden elegir lo que quieran y cómo quieran sentirse. Uh -huh. este, un poco para seguir la conversación de la vez pasada que tenía que ver con esto de, de, del coaching, que es trabajar con las personas para lograr acompañarlas en procesos que, que logren lo que quieren eh, lograr, que cambien su emocionalidad, que logren sus metas. Este, bueno, eh, me parece que el cambio, que es el punto que nos trae, eh, es una elección. Y en las pocas palabras que se hicieron acá, tienen que ver con las necesidades básicas de la vida. Digo, las seis necesidades básicas de la vida, la primera es la certidumbre. Entonces necesitamos tener seguridad, uh -huh. sentir que todo está bajo control, controlar todo y demás, pero eso tampoco sirve, porque cuando eso sucede nos aburrimos, nos cansamos este, y, y, y, y no lo podemos soportar. Entonces, la segunda necesidad que que se nos viene es la incertidumbre. Y es esa fuerza opuesta que genera justamente la cosa diferente, que nos invita al desafío, que nos invita a movernos. Y eso es lo que, lo que, lo que un poco sucede. Entonces yo creo que acá se presentan varias cosas. La tercera es el amor, la, la, la, la, la cuarta la conexión, después viene un poco el poder y después viene la contribución. Todas estas cosas son las que a nosotros nos, nos mueven. Eh, el punto acá es... este ¿Cómo se sienten ustedes con el cambio? Uh -huh, claro. pues, igual bueno, bueno, yo siempre de la vuelta, es, No, pero viste que sí, supongo que serán emociones eh, compartidas, porque hay una mezcla de, de alegría y hay una mezcla de tristeza, ¿no? O sea, de, todo cambio supone algo bueno, pero la, la melancolía también de dejar en este caso un espacio muy querido y trabajar con gente amiga es, es un poco inevitable. Eh, justamente eh, pensábamos... ¿Desde dónde yo puedo elegir ver esta situación? Sin ninguna duda que hay una emocionalidad que hay que poder manejar. Claro. Pero la elección está en este, verlo desde la tristeza o verlo desde una mirada de futuro, verlo desde un, desde un lugar de posibilidad. ¿Gastón? Me <risa> <risa> eh, no, no, no. Eh, no, yo lo veo como una oportunidad, como un cambio que, que tiene sus aspectos positivos. Sí, y sí. Yo acabo de recibir un, un mensaje de texto de, de mi mamá que como fiel... Este, te, televidente y, y, bueno, y, y, y siempre apoyando los emprendimientos de, de cada uno de los integrantes de su familia. Mi madre que cuenta con unas cuantas caídas y, y levantadas encima. Me recuerdo que, que para, para que todo cambio también supone, todo fin supone que se abran nuevas puertas y también que para, para que nazca algo nuevo, evidentemente hay que dejar claro. ir lo viejo. Sin ninguna duda, hay que dejarlo ir, pero, pero de alguna forma... Algo, eh, se entiende que en el cambio hay que dejar todo, ¿no? una interpretación del cambio y, y el tema del cambio no es, es conservar lo que quiero conservar y cambiar lo que quiero cambiar, no siempre hacer un cambio es tengo que tirar todo al diablo es conservar lo que quiero conservar y de acá se conserva una experiencia una, emoción, una emocionalidad una, unas relaciones este, y una historia que se conserva desde el buen lado no desde la tristeza, es de algo que puede crecer y lo que puede cambiar es toda la posibilidad de ver eh, rediseñar este, eh, tener tiempo, tener posibilidad de, de, de ejercitar los sueños yo me acuerdo que en la conversación anterior dijimos el problema del tiempo, ¿te acuerdas? Sí. no tengo tiempo, sí. quiero hacer tantas cosas no hay y no tiempo para que... nada entonces me acordé que dije, bueno, quizás ahora bajas el curso de lectura ¿Para sordos? Ya empecé. ¿Empezaste? Sí. No me avisaste. Dijiste que me ibas a avisar. Sí, pero pues, que no tuve tiempo. Bueno, ¿viste? Ahora tiene tiempo en para el curso, caso, pero no puedo avisar. Claro, ahora tiene tiempo para el curso y tiene tiempo para diseñar algo mejor, porque siempre hay algo mejor. O sea, el, el, el futuro no supera el pasado a no ser que no te quedes en el pasado. Siempre hay un, un futuro para, para estar. Y esta es la visión que creo que es importante llevarse. Es, yo elijo cómo la quiero ver. No significa que me sea indiferente, significa que yo elijo... Este, y tomo esa motivación diferente porque lo que va a venir va a ser mejor. Y desde ahí avanzo. Y esto pasa en el estado de ánimo de las personas y las organizaciones. El coaching trabaja sobre las organizaciones en la búsqueda de generar esa actitud que las lleve a enfrentar los cambios que son claro. muchos hacia adelante. Casualmente, bueno, esto tiene que ver con, con, con algo que estamos trabajando ahora, que es ¿qué queremos? ¿Qué quieren ustedes? Este... En su vida y su desarrollo. ¿Quién empieza mañana? No, Gastón. <risa> no. Ah, se sí, pasa. No, te toca a vos, dale. No, ya hablé yo mañana. Bueno, bueno. ¿Qué, qué queremos nosotros? Sí. ¿Qué querés lograr? Ah, bueno, tantas cosas. Resultados. Tantas cosas, resultados. Bueno, no, lo que pasa es que se abren, se abren. A mí los cambios me gustan, empecemos por ahí. Bien. Los cambios me gustan, lo que pasa es que a veces uno elige el cambio, sobre todo en esta profesión. Eh, trata uno de no buscar demasiado la rutina, de generar siempre cosas nuevas, además todos tenemos multiempleo, y, y como que el cambio siempre está bueno cuando uno de repente lo elige, lo busca y busca algo mejor hay casos en que uno queda con incertidumbre o es involuntario eh, sí. nosotros tenemos compañeros con diferentes oportunidades por eso vemos el cambio todos diferentes en este momento, lo que decía claro. Gastón es un momento de, de bueno de, de qué queremos, más allá de, de podemos seguir en contacto, no va a ser lo mismo eh, cada uno aprovechar la oportunidad de este cambio de lo que nos va a tocar hacer en el caso nuestro ya sabemos que vamos a seguir en el canal y haciendo qué cosa y de ahí sacar entonces una oportunidad y lo bueno que se nos presenta y tratar de de lograr el objetivo, no, no solo nuestro, sino de, de, de, del que nos propone ese cambio. Yo creo Pero que el tema punto... es que hoy por hoy tenemos eh, emociones muy eh, contrariadas, ¿no? Porque no todos estamos en la misma situación. Lo, lo, lo que yo creo que hay que, que aceptar, por lo menos desde mi punto de vista, es en la perfección de las cosas. Las cosas que suceden, suceden y se dan en función de... Quienes hoy están pensando, uh, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Que vean la, la, la perfección de esa situación porque lo que va a pasar va a ser mejor. Y la elección está en esa persona. Pero las cosas tienen una razón de ser que nos llevan siempre a algo mejor y nosotros podemos influenciar en eso y elegir cómo llevarlo adelante, ¿no? uh -huh. Esta era una de las cosas que, que me resonaba. Este, y, eh, bueno, la, la, la, la cuestión... Como, como comentábamos la vez pasada es no quedarse quieto claro es no quedarse estático, recién este, sabemos, como siempre decimos que la actitud, eh, la motivación que nos mueve depende de nuestro lenguaje por eso digo, depende cómo se refieran frente a todo esto, esto es un desastre o esto es una oportunidad, depende de nuestra corporalidad cuando se puso Guillermo de pie este, tiene que ver con que cambió un estado de ánimo si bien después cayó, es como que cuando vos te pones de pie y tomas una actitud más activa te cambia tu estado de ánimo, si sí. vos te quedas yo miraba recién algunas miradas, ¿no? Este, que son lógicas, pero de repente hay que venir, ¿no? Y en un claro. instante vos cambiaste el estado de ánimo porque, lógicamente, viene la cámara claro. y esto lo podés hacer vos y lo puede hacer cualquiera que en un determinado momento se predispone para ir para adelante y puede hacer un switch que es bastante más sí. rápido. Esto en términos de, de un aspecto chico, pero que nos toca a todos. No, pero sí, también nos pasa mucho cuando estamos durmiendo. Eso, eso, sí, es, sí, sí. eso es un hecho constatable. Sí, no, yo me estaba durmiendo, ¿no? Cuando te estás durmiendo... Sí, de, de, de, de repente, ¡opa! ¿Qué pasó? Estamos... No. Estamos, estamos todos este, en marcha. Bueno, lo, lo bueno lo bueno es no evitarlo los cambios, precisamente. no El, el, el tratar de que, de aceptarlos. que lleguen, aceptarlos. Y... Sobre todo cuando uno no toma la decisión, ahí va, claro. porque vos podés evitarlo o buscar el cambio, pero cuando no tomas la decisión hay que aceptarlo y buscar entonces la, la oportunidad, lo positivo de la situación. Yo creo que los dos conceptos este son básicos para todo. O sea, la aceptación. Eh, yo me vivo resistiendo, no solamente al cambio, no solamente por el hecho de que me muevan, no solamente al que no haga lo mismo, no solamente a que no quiero ver lo que yo tengo que cambiar. Me resisto a aceptar la, lo que me rodea, este, estoy enojado y no quiero cambiar. Es justamente la resistencia al cambio la que, te, como decís vos, te detiene y el switch para... Y sufrís por eso. La gente sufre mucho, y no sabe por qué sufre. Y sufre porque se resiste a aceptar algo que lo tiene frente a sus ojos y no, lo, y no quiere dar el paso. Porque, bueno, quiere quedarse en esa zona de certidumbre y no ir a la incertidumbre que le va a permitir experimentar cosas nuevas y avanzar. Entonces, eh, un poco el tema es eh, eh, la posibilidad de eh, pensarlo eh, desde un lugar diferente que tenga que ver con, con, eh, con no tenerle miedo, digamos, con... con este, no quedarse en el lugar con el tema de animarse y con el tema de avanzar eh, ...haciendo cosas y con una actitud eh, diferente. Bien, el cambio digo, es en general, hoy estamos hablando del tema laboral puntualmente por, por, bueno, por el, el final de un ciclo... ...pero me imagino que tiene que ver con hasta de, de país, de pareja y de una cantidad de cosas más. Eh, bueno, es, es el, el caso que me toca, digamos. Vos ya sos sea, argentino. Yo soy argentino y tomé una decisión en un determinado momento postergada, esta cosa de la comodidad, es de decir... Me quiero ir de acá, no estoy cómodo, pero ¿qué ¿Qué? el temor, claro. el miedo, ¿no? Como dijimos la vez pasada, que nos detiene, ¿no? A no ser aceptado, a que no te vaya bien. Tardé años en tomar esa decisión de irme de un lugar en el que, por supuesto, aprecio, pero yo no estaba cómodo, el, el entorno y, y ya te supera. Y de repente, más allá de que se dio la oportunidad y que también lo demoraba, un día dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tomando los ríos que hay que hacer. Y bueno, y puse mi casa en un camión, me vine acá a, a, a tomar un nuevo proyecto con todos los riesgos y te puedo decir que fueron los 5 o 6 años más felices de mi vida. Uh -huh. este, sí, así sí. que eh, hay que estar a, a asumir ese riesgo, hacerlo igual y de repente eh, sucede, ¿no? Muy bien. Muy bien, Gerardo, bueno, muchísimas gracias vamos por haber estado con nosotros. Tenemos información, sí, ¿no? Hay, Tengo, hay... Tenemos información. Porque de... hablando sí. de esto mismo hay una conferencia, ¿no? Dentro de poco. Sí, eh, no quiero dejar pasar el tema porque esto que, que hablamos un poco y, y, y de acuerdo a lo que... ...pasó la anterior, dices, hay un público tan variado que ve este programa... ...que está bueno aprovecharlo. Sí, sí, sí. Las organizaciones esperan acción y resultados. Los sistemas que están hoy manejando, las formas de conducir... ...las formas de manejarse, no están dando resultados. Eh, desde el coaching, que es una actividad nueva... ...y que además ahora está por establecerse una asociación profesional... Eh, ...al respecto, tenemos un evento el 21 de abril miércoles 21 de abril, uh -huh. que se llama Primera Jornada Internacional de Coaching Acción y Resultados para la Organización con tres figuras del exterior de Estados Unidos, de la ICF, que es la organización este, más grande de coaching internacional de Argentina, de la Asociación de Profesionales y de España, uh -huh. para ofrecer distintos puntos de vista de lo que es esto. ¿Dónde la gente, va a ser? Esto va a ser en la Cámara de Comercio uh -huh. eh, y la gente que esté interesada obviamente con contacto previo pone en la web eh, Comunidad de Coaching Uruguay o www.coachinguruguay.com o simplemente un teléfono 712-2818 lo claro, que pasó a la vez a vivir, que... Gerardo fue que apenas terminó la nota empezaron al 266.55 cayeron un montón de llamados interesándose la verdad que sí, claro, o sea, el, ¿sí? El, sí el fue el sorprendente y, y la gente realmente, bueno uno, uno aprende estas cosas y, y, y, y quiere, y, y si le sirve le sirve, no, es decir, no, no todo es este realmente sorprendente es que la gente está buscando esa alternativa de cambiar desde... Y cree que es difícil. Muy bien. Gerardo, muchas gracias, gracias por estar aquí sí, esta sí, mañana. Gracias. Mucha suerte y, mirando para adelante. Y y todo si para, más querés, más. para no despedirnos ahora, si quieres, quédate que hasta las 11. Esto va a empezar a tomar, tomar color de fiesta. Muy bien. Bueno, bueno, repasamos ya, ya, ya, ya. noticias. Vamos a los títulos de bien de fiesta. No, no quiero.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 este, eh, tener tiempo, tener posibilidad de, de, de ejercitar los sueños. Yo me acuerdo que en la conversación anterior dijimos el problema del tiempo, ¿te acuerdas? Sí. O sea, no tengo tiempo, quiero sí. hacer tantas cosas. No hay y no tiempo para tiempo. nada. Entonces me acordé que dije, bueno, quizá ahora bajas el curso de lectura...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 en su vida y su desarrollo. ¿Quién empieza? Mañana no, No. no, no. Ah, se sí, pasa, se loco. No, te toca a vos, dale. No, pero ya hablé yo mañana. Bueno, bueno. ¿No? ¿Qué, ¿Qué queremos nosotros? Sí. ¿Qué quieres lograr?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 2818. Lo que pasó la y vez anterior, Gerardo, fue que apenas terminó la nota, empezaron al 266.55, cayeron un montón de llamados interesándose. O sea, la, la verdad el, que sí, fue CO8. sorprendente y, y la gente realmente, bueno, uno, uno aprende estas cosas y, y, y, y, y quiere... Y, y si le sirve, le sirve, ¿no? Es decir, no, no todo es este realmente sorprendente. Es que la gente está buscando esa alternativa de cambiar desde... Y cree que es difícil. Muy bien. Gerardo, bueno, gracias muchas gracias por estar aquí sí, esta sí, mañana. Mucha suerte y, mirando para adelante. Y, y, todo si para querés, mejor. para no despedirnos ahora, si quieres quédate que hasta las 11. Esto va a empezar a tomar. Esto va a empezar a tomar color de fiesta. Muy bien, bueno, bueno, oh, bueno. repasamos de noticias. Repasamos noticias. Vamos a los títulos de bien de fia. No, no quiero.